Demo. Prueba de voz. Último momento. Un grupo de canguros enardecidos trae el caos a toda Australia. Ampliaremos en minutos. El tránsito en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Problemas en los accesos norte y oeste rumbo a capital. La mayoría de las avenidas saturadas durante la hora pico. Complicado el regreso a casa. La población solicita al gobierno una mejor sincronización de los semáforos. Vinoteca La Dulce. Los mejores vinos nacionales e importados a precio mayorista. Un lugar de encuentro entre el viñedo y tu mesa. Vinoteca La Dulce. Date el gusto con uno de nuestros vinos. Entregas de lunes a viernes. Catálogo disponible online.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 ¡Adiós! Absolute Beginners de David Bowie Una canción fuerte, profunda, pero que habla con una sencillez absoluta sobre vincularse, que en materia de vínculos reales, los humanos siempre somos primerizos, inexpertos, temerosos, dispuestos a caer en el lugar común antes que abrirnos de verdad y plantear las cosas como son y los sentimientos más verdaderos. Pero toda respuesta lejana a la integración del corazón y la mente puede quedar atrás. Y con inocencia pero decisión, dispuestos a ser, a ser con el otro, a dejar ser al otro, es lo que ha de prevalecer. Y entonces termina la canción y surgen preguntas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es amar? ¿Cómo me vinculo con otro? ¿Y conmigo? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Bowie atina a darnos algunas de las conclusiones a las que arriba desde su propia perspectiva pero podemos quedarnos con una historia de amor entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre o podemos ver más allá y tomar este caso solo como un ejemplo más como la forma elegida para manifestar un tema como dije antes, vincularse, amar y amarse desde el corazón, entre seres sea cual sea ese tipo de amor, amistad, pareja, más allá de quien sea más allá de las cuestiones sociales, etc. Se trata de acercarse y aceptarse. De comprender también que no estamos cero kilómetro cuando, por ejemplo, encontramos una pareja. Ni nosotros ni quien elijamos y nos elija para ser compañeros, compañeras. Y aún así seguimos siendo principiantes. Y desde el principio de conocernos y conocer al otro por quienes somos realmente con ese vínculo honesto y profundo que ambos decidan iniciar, forjar, nutrir... Elegir a cada instante idea de esta manera, pues, aún estando nerviosos, igualmente podemos dar el paso adelante uno al lado del otro, acompañándonos. No se trata de vivir en un idilio, tampoco en una cruel realidad que sofoca hasta la muerte. Se trata de la seguridad en esa conexión, en esos ojos abiertos a los del otro y su sonrisa. Los dejo para que puedan atender también la melodía, el juego vocal, y las palabras. Todo este hermoso, maravilloso conjunto que hace esta canción una de las más especiales y que más hondo llegan al alma. Escuchamos ahora Absolute Beginners, David Bowie.